Doy gracias a Dios porque me dé fuerzas para seguir luchando. Si ustedes ven, pues ya no tengo nada. Perdí mi casa, perdí mi trabajo, todo, hasta perdí a mi esposa. Y no quiero perder a mi hijo tampoco. Pues yo soy, me llamo Ricardo Almanza y soy novio de Marisol. Eh, tocaron a la puerta muy fuerte, entonces Marisol salió y unos vecinos le comentaron que unas personas se estaban llevando a, a su hermano Jorge, que porque tenía una orden de, de aprehensión. Marisol le dijo al policía que sí, ella podía acompañar a, a Jorge y yo pues por no dejar sola a mi novia. Pues también le pedí yo al policía que si yo podía acompañar a Marisol. Ya le pregunté al que iba manejando que hacia dónde íbamos y me dijo que a Tlaxcala. Pero que no tuviera, este, que no me preocupara, que no había ningún problema contra mí. Durante el camino, encontramos más vehículos. Pues ya era prácticamente una caravana. Bajaron a Marisol en la entrada. A Jorge no sé a dónde se lo llevaron. A mí me llevaron a una estancia donde yo vi que había mucha, este, había mucha gente, había reporteros, había policías, y unas dos personas se me acercaron y me saludaron de mano. Llega el policía y me dice, traes identificación. Le digo, sí, aquí traigo mi credencial de Pues Bueno, regresó con lujo de violencia, me levantó de la silla y me dijo, ahora por pendejo vas tú en lugar de Alejandro. Me empezaron a golpear y tuve que leer un texto en el cual decía que yo era un cacique, que yo era un pues, secuestrador. aventaron una cubeta de agua y me dieron toques en los testículos. Pero pues yo nunca acepté lo que, que era yo un delincuente. O sea, lo que ellos querían que yo dijera, jamás lo acepté, jamás dije que sí. Me sacaron a una, una rueda de prensa. y fue donde me di cuenta que era una rueda de prensa. Y me señaló a mí. Me dijo, sí, este es con el dedo y de voz y esa persona fue la misma que me saludó cuando estaba yo en la, en la sala de espera y ni siquiera nos tomaron una declaración, no, tuvimos ese, no teníamos ni abogado, o sea, no sabíamos por qué, por qué a nosotros, no, o por qué a mí, yo le dije papá yo no te he fallado, papá yo no he hecho nada, no sé por qué me, me tienen aquí detenido. Mi nombre es Antonio Almanza, soy papá de Ricardo, no es posible que policías del estado de Tlaxcala sin contar con una orden de aprehensión o una orden de colaboración de Tlaxcala vinieron al estado de México, distrito federal y detuvieron a seis personas, lo cual fue una detención ilegal, arbitraria, hablan de legalidad, hablan de justicia, los funcionarios públicos, el presidente de la república, hasta protestan de cumplir la ley y hacerla cumplir. Es una burla para los ciudadanos y sobre todo para la gente que inocentemente es acusada por delitos que no se cometieron. ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos chivos expiatorios agarran? ¿Cuánta gente inocente? La justicia es para el poderoso, para el que tiene dinero, para el que tiene influencias. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros buscar justicia? ¿Qué esperanzas tengan, tenemos los que estamos padeciendo estos abusos de autoridad, la omisión y el encubrimiento de los verdaderos delincuentes. Hace tres años se lo llevaron a Guasave, este, Sinaloa, y pues de ahí mi esposa, de, de saber qué tan lejos estaba, entonces ya recae en el cáncer. Desgraciadamente el 24 de septiembre del 2013 fallece mi esposa. Todo esto lo hemos padecido gracias a la omisión de las autoridades, gracias a la injusticia. Tengo coraje y con ese coraje voy a seguir luchando porque voy a sacar a mi hijo, sea como sea ya. Tengo, tengo esa esperanza.